Feliz Navidad y próspero Año Nuevo son los deseos de la Iglesia de la Biblia y de su programa televisivo, El Evangelio en Acción. Que este año que está por terminar sea para reflexionar de nuestra vida del 2009 y que el año que viene sea con el propósito de no confiar en esta vida, sino en la vida eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús. Esa es la verdadera razón de la Navidad. Un Salvador nos es dado a través del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Que el año que viene pueda ser parte de esta familia grande en el Señor. Ven, gozate con nosotros y te aseguro que serás de gran bendición tú y toda tu familia. Recuerda que el que busca a Dios haya la paz y la vida eterna. Que el Señor les bendiga. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos y estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escanecedores se ha sentado. Sino que la ley de Jehová está a su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. El texto que vamos a usar es, Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua. Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Salmo 52. Versículo 8. Dice. Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo que has hecho así, porque, porque los has hecho así. Esperaré en tu nombre porque es bueno delante de los santos. Salmo 92 no lo tiene que buscar, yo lo busco 92, 12 dice El justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez fructificarán Estarán viguerosos y verdes Para anunciar que Jehová es mi fortaleza Es recto y que en él no hay Injusticia, aleluya eh, Si los textos no le sacó un gloria a Dios Yo no sé lo que le va a sacar un gloria a Dios Dile el que está a tu lado Solamente fue una temporada Dile solamente fue una temporada It was only for a season Aleluya, haces sus mano conmigo ahí Oremos rapiditamente Padre Santo, Dios bueno, Dios de gracia misericordia Tu palabra debe ser predicada en esta casa tu palabra que es pan de vida, agua sediento, medicina enfermo. La que no torna atrás vacía, sino que hace lo que tú quieres que haga. Aquí hay un pueblo que no me vino a escuchar a mí, te vino a escuchar a ti. Aleluya, usa mi labios como canal de bendición para transmitir una revelación para esta casa. Espíritu Santo, lo creemos que tú has de ser cosa grande y maravillosa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Tomen asiento. Gloria a God, aleluya. Solamente una temporada Coche muy bien eh, El libro de los salmos me gusta porque eh, El que lo escribió fue el salvista David, aleluya Y el salvista David eh, fue un joven en realidad que comenzó su ministerio De una temprana edad y me llama la atención que el salmista David era uno de los pocos o oh, eh, eh, un poco de, diferente a sus hermanos En el cual el salmista David sabía alabar a Dios con la gente Pero también sabía adorar a Dios en la soledad Aleluya y lo que hace falta aquí en nuestras iglesias son gente que, que pueden adorar a Dios en el momento más difícil de su vida. El salmista de David pudo entender y escribió en el Salmo 42, dice: Aleluya, así como el cielo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él sabía que había una necesidad en él y pudo aprender aleluya, a través de su trayectoria de camino que, Aleluya, él podía adorar a Dios con gente o sin gente aleluya escuche muy bien en este en este mensaje en este día voy a comparar los tres árboles que el salmista David se comparó en el libro de los árboles en el libro salmo 1 se compara con el árbol junto a la corriente del agua en el salmo 52 se compara como el olivo verde y en el salmo 92 se compara como la palmera aleluya y me llama la atención como el escritor de David dice En el Salmo 1, versículo 3 Dice, será como árbol plantado junto a la corriente de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Aleluya Prosperará Escuche lo que voy a decir El versículo no dice que da fruto todo el tiempo Aleluya uh, Se fueron los pentecostales aquí hoy No dice todo el tiempo Dice en su tiempo Eso significa que en nuestra vida Van a llegar momentos Aleluya En que aleluya nos vamos a sentir Que hay un invierno Aleluya en nuestra vida van a llegar momentos en que nos vamos a sentir a que todo está abajo Pero aunque todo esté abajo no significa que no vamos a dar fruto Gracias Señor Yo creo que le estoy hablando a los espirituales, no a los super espirituales aquí hoy Porque hay gente que se siempre creen que están arriba Yo no tengo problema, yo siempre estoy bien Te vengo a decir algo Un árbol que esté fruto todo el tiempo no es un árbol normal That was for me, hallelujah. Eso fue para mí. Aleluya, en Puerto Rico siempre está caliente... Yo me imagino que en Nicaragua y estos sitios... Siempre está caliente... Pero el árbol no siempre da fruto todo el tiempo... Hay una temporada específica... Que el árbol da su fruto... ¿A quién le viene a predicar aquí hoy? A lo mejor la gente se está riendo... Porque tú estás pasando un, un invierno... Pero dile, ¿tú sabes algo? Esto es solamente una temporada... Ahora estoy frío... Ahora no tengo hojas... Pero ya mismo llega mi, mi Dile que está tu lado. Esto es solamente una temporada. Esto es solamente una temporada. Estoy callado ahora. Estoy llorando ahora. Estoy triste ahora. Pero el salmista dijo: toda la noche me la voy a pasar llorando. Pero el gozo viene por la mañana. aleluya. Oh my God, aleluya. Yo creo que en esta tarde unos cuantos se van a identificar. Se están riendo de tu temporada, ¿verdad? They're about your season. Te, te, se están riendo de tu ministerio Pero dile, tú sabes Esto es brevemente Esta breve tribulación momentánea Esto es breve Esto ya mismo se acaba Esta situación ya mismo se acaba Aquí hay unas 20 personas que deben de adorar a Dios Porque su frialdad se acabó Su momento de llorar se acabó Su tristeza uh, Ay yo siento gloria Escuche fruto En Su Tiempo Oh my God Lo más que me llama la atención Es que Aunque no está dando fruto el árbol Nadie lo puede mover ah. Los que confían En Jehová Serán como el monte Ah, ah, decláralo, decláralo Que no me muevo Que no me muevo Venga lo que venga No me muevo está la economía como está no me muevo Venga las críticas, no me muevo Sino que permanezco ah, El árbol No se muere ¿Tú sabes por qué o no se mueve? Porque el árbol sabe que es solamente una temporada. He knows inside himself uh, that what he's going through is just a season. Uh, you better tell somebody I'm coming back. Dile que está a tu lado. Yo voy a volver. Aleluya. Voy a volver dar fruto. Yo sé que el diablo se levantó como río, pero te olvidaste de algo que el espíritu de Jehová. Ya, levantará bandera y contradera Aleluya Vengo a hablarle a la iglesia, a la Biblia Y la gente que el diablo se levantó para el 2009 Y te ha hecho la vida imposible Y te quitó esto y te quitó lo otro Tranquila mujer de Dios Tranquilo, es fue una temporada solamente Ya mismo llega el gozo Ya mismo llega la salvación Ya mismo llega el momento de Dios Para tu vida Dile que está, la, está están hablando conmigo. Dile, dile. Ja. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará, pero no todos son árboles junto a las corrientes de agua. Hay otros que son, como el Salmo 52, versículo 8. Como olivo verde. Ay, ay, ay. Usted Ustedes me van a hacer la predicación esta tarde aquí. Aleluya. ¿Les puedo ayudar? ¿Les puedo ayudar? Okay, sí, okay. Eh, La semilla. Está ready, está ready. Okay, estamos aquí. La semilla del olivo verde. Es la única. Semilla que tú la plantas en tierra buena y no te produce. Se me quedaron mirando la gente aquí. Hello, estamos aquí. Ah. No te produce en tierra buena. Casi siempre todo el mundo está buscando una tierra buena para poner su semilla, pero el olivo. Es plantado en tierra que nadie espera que produzca Ahí comienza a producir Que tú me quieres enseñar predicador Aleluya. Hay circunstancias que la gente espera que de ti no salga un gloria a Dios Hay circunstancias que la gente dice de aquí se va de la iglesia este muchacho de aquí entregan los ministerios de aquí se va, aleluya, entrega todo pero ellos cuando menos se esperen, tú dices mi alma lava la gloria de Jehová eh, ellos dicen en el momento que tú menos esperas ella espera. tú dices, tú sabes algo con todo esto yo voy a alabar a Dios porque eh, eh, yo soy como olivo verde, cuando tú menos esperes que yo brinque, yo voy a brincar cuando tú menos esperes que yo adore yo voy a adorar, habrá una persona en esta casa que serán como olivo verde, aleluya, que la gente lo plantaron y dijeron Este año ellos se rinden Dile no me rindo nada Dios me plantó ah, En tierra Áspera ah, En tierra Que nadie espere Que produzca Ahí aleluya Crece el olivo verde eh, El salmista dijo El salmista entendía algo que siempre iban a haber gente que lo iban a criticar. <risa> él entendía que siempre iba a haber gente que lo iban a señalar. Gente que lo iban a mirar de arriba para abajo. Gente que no iban a, a, a, a creer en su ministerio. Pero a él no le importó eso. Él dijo: tú sabes algo: soy como el olivo verde. Ah, ¿Cuántos son olivos? Pastor, mira, mí, ¿cuántos son olivos? Ok, ok. Por los 50 que dijeron que son olivos Prepárense ahora El olivo verde Una vez que es plantado en tierra Se tarda 15 a 20 años Se fueron los aménes ahí, viste Para dar el primer fruto 15 a 20 años Se me fueron los predicadores ahí ah. Esto no es un testito ni dos testitos Esto es esperar Hello. Esto es permanecer ahí Hasta que deje el fruto que tenga que dar Ay nadie quiso decir la mela Aleluya 15 to 20 Para dar un fruto Dile que está todo hace mucho tiempo That's a lot of time to wait pero tú sabes el secreto de esto. Si esto no le saca un gloria a Dios. Ah, yo no sé qué le va a sacar. Después que el olivo da su primer fruto. Oh, you better get ready. Está 800 años produciendo. Eso fue para ti, pastor. Dile el que está a tu lado. Voy a esperar, voy a esperar. Voy a esperar. Venga lo que venga voy a esperar, porque una vez que predique mi primer mensaje, una vez que cante mi primer cántico, una vez que diga mi primera profecía, una vez que Dios me abra una puerta, voy a estar mucho tiempo produciendo, dile al diablo, ya mismo llega mi momento, ya mismo llega mi hora, ya mismo, ya mismo, habrá alguien que alce su mano y Oh my God. 800 years produciendo. Ah. En Europa, en Europa. ¿Tú sabes cuando el olivo produce? En la temporada del invierno. Ay, ah. Cuando todo el mundo dejó de producir, el olivo dice: It's my turn. Todos los árboles dejaron de producir, nadie quiere producir en el invierno y el olivo dice, ahora llegó mi hora. Cuando nadie quiere adorar, yo voy a adorar. Cuando nadie quiere alzar la mano, yo voy a alzar la mano. Cuando nadie quiere predicar, aquí estoy yo. Soy como ni dónde están los olivos. La gente que se atreven a adorar a Dios, aunque las circunstancias a su alrededor diga cosas negativas. Some good word Pero ahora Crece El olivo Bien Bien lindo Pero Para sacarle aceite No es arriba Dile que está a tu lado Te tienen que bajar abajo Se fueron los amenes ahí El aceite no es producido Allá arriba el aceite es producido allá abajo. ¿Y cómo se baja un olivo de un árbol? ¿Cómo es? A cantazo. Se fueron, ¿sí? Tienen que agarrarle una vara. Y soplar a cantazo el árbol. Por eso es que la Biblia dice: El salmista dijo terminando el salmo 23 tu vara y tu callado me infundirán aliento la palabra infundir significa producir tu vara y tu callado produce, produce que yo respire y qué es la vara, y qué es el callado la palabra, yo respiro por la palabra, Ah, oh my God yo no estoy respirando porque quiero respirar si no estoy respirando, porque su vara y su callado produce que yo respire ahora lo azotan arriba lo bajan abajo y ahora se le tienen que parar encima Nadie quiere adorar a Dios ahí. Lo tienen que machucar. Digara. Step on it. Pero la gente no entiende. Que ese es el proceso para que aceite salga de tu vida. Un escritor dijo: Tus amigos te alejan de Dios. Más tus enemigos te acercan a Él Pues déjame decirles otra vez Tus amigos te alejan de Dios Más tus enemigos te acercan a Él Si tienes 100 enemigos Búscate 100 más, aleluya porque mientras más enemigos tendrás, te van a acercar más a, a Dios. Pero tú sabes lo grande de esto, que mi Biblia dice que Él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él unge mi cabeza con aceite. ¿Dónde? En presencia de mis angustiadores. Ay, yo siento presencia de Jehová. ¿Habrá alguien que se atreva a adorar a Dios por eso? Por eso, por eso. La Ah, mi alma alaba la gloria. La crítica lo que va a ser empujarte hasta que tú llegues donde tienes que llegar. Ah, las cosas negativas. Ah, yo, yo hablaba con los muchachos ayer. And I gotta share with the church. La, la historia de Jonás. I share with se los compartí con los muchachos. La gente habla de Jonás y no entiende el proceso. Y Jonás desobedeció. Y Jonás no quiso predicar. Déjame enseñarle. Cuando Jonás estaba en Jope, de Jope a Nínive. Sigue Se tardaba 30 días caminando. Hello. De Jope. A Nínive se tardaba 30 días. Jonás llegó en 3. ¿Cómo llegó en tres? Desobedeció. Se montó un bote. Del bote lo tiraron el agua. Dios preparó un pez. Todo era negativo. Pero cuando abrió los ojos Jonás... Lo que él creía que lo iba a atrasar En realidad no lo atrasó Lo que lo hizo fue que lo avanzó y ahora, aquí hay gente pasando una prueba y una circunstancia y tú crees que te está trazando. Yo vengo a decirte, esa prueba no te está trazando. Ese dolor tampoco te está trazando. Lo que está haciendo ese dolor es empujándote a que tú llegues a donde tienes que llegar. Uh. Ay, ay, ay, hay alguien que adore a Dios por eso, por eso. Está llegando, está llegando, está llegando, está llegando donde tienes que llegar. Todo lo negativo en realidad lo está ayudando. ¿Ves? El olivo le dan, lo bajan, lo pisotean. Pero escuchen muy bien. ¿Cuántos de ustedes han tratado de agarrar algo que tiene aceite? ¿Qué sucede? ¿Ah? Respala, ¿verdad? Right? You can't grab it. Algo que tiene unción. Ay, ay, ay. Es muy difícil. Que algo lo agarre los que tienen unción, aleluya los que son como los olivos ya procesados, cuando viene la crítica cuando vienen los problemas Where you go? No te pueden agarrar, they can't touch you baby. They can't touch you, porque eres procesado. Cuando llega la circunstancia, no te puede agarrar. Cuando llega el llegue ah, la presencia del Señor, dile que estás a tu lado, nada me va a tocar, nada me va a tocar. Soy como el olivo, soy como el olivo, soy como el olivo, soy como el olivo. Ya procesado. Es más, cuando el pecado trata de agarrarte, y can't grab you, no te puedes agarrar porque ya ha sido procesado. Uh, why can I grab him? Porque soy como el olivo en la casa. De Dios Y algo plantado uh, Nadie lo puede agarrar escuche, escuche En el Salmo 92 Se compara Como la palmera ah, Ahora La palmera tiene algo bien esencial Y es que la palmera Crece primeramente para abajo Hello Antes de crecer para arriba Crece para abajo ¿Por qué crece para abajo? Simplemente que Las raíces de la palmera Siguen Escalvando para abajo Hasta Que agarra una piedra Y una vez que agarra la piedra Las raíces se amarran Se amarran a la piedra Y una vez que están Amarrados a la piedra Entonces comienza a crecer Para arriba okay. Eso fue para 15 okay. Escuchen muy bien Hay un texto de la Biblia que me llama la atención Que la gente lo, lo, lo dice mal. Se encuentra en Isaías 40 Todas las personas que yo lo escucho dicen los que esperan ¿Qué dice La palabra no dice en Dice a ah. Si everybody says it wrong los que esperan en Jehová Lo dice en Dice a ah, Jehová uh. Y eso me llamó la atención Porque es muy fácil Esperar a alguien Que yo sé que va a llegar y cuándo va a llegar. Pero cuando tú esperas, a ah, you know he's coming, you just don't know when. Cuando tú dices que estoy esperando a alguien, tú sabes que viene, no sabes cuándo viene. Y hay momentos que nosotros creemos que Dios va a aparecer y no aparece. Pero sabemos que viene. Amen, okay. Pero el texto yo no lo puedo predicar en español porque la Biblia no fue escrita en español. Es cuando tú dices esperar. What you doing? I'm waiting. What you waiting? On the Lord. Estoy esperando a Jehová. Pero escucha muy bien. En Isaías 40, en ese texto específico, la palabra esperar significa en el hebreo atar o ligar. O en otras palabras, amarrar. Ah. So, permítame en, enseñarle aquí un poco. Voy a sacar la palabra esperar. Y su definición es atar, ligar o amarrar. Lo que se amarran. Lo que se amarra. A Jehová. Nuevas fuerzas so, En otras maneras Si yo quiero fuerza Yo me tengo que amarrar oh A la roca Que es Cristo Habrá alguien que adore a Dios por eso ahí mismo Yo sé que a ti te dijeron Espera no, amárrate A Jehová Y tendrás nueva fuerza palmera se amarra con la roca después que se amarra bien con la roca comienza a crecer para arriba cuando crece para arriba yo no sé lo que hay en a Florida o Puerto Rico si usted ha tratado de empujar una palmera ¿cuánto ha tratado de hacerla? yo solo ok, está bien ok si tú lo haces la palmera no se mueve. Si to, to bend it, no se mueve. Pero solamente se pone flexible cuando hay tormenta. Well, yeah, thank you, brother. Mientras no hay tormenta, nadie la puede mover. Pero cuando llega la tormenta, se pone flexible, nadie la puede romper. Hallelujah. Ahora, eso me llamó la atención. Yo dije: ¿Cómo es posible? Que cuando no hay Temporadas fuertes Permanece ahí Pero cuando llega La tormenta Algo le dice Ponte flexible oh. Pude estudiar esto Y entendí que la palmera Tiene lo que se llama En su interior un químico Que se llama pistilinis Hallelujah. That's what it's called It's weird, right se llama Pistilinis. Y Pistilinis es un químico adentro de la palmera que le dice: Ponte flexible, que viene una tormenta. ¡Uh! Predicador, si yo soy la palmera, ¿qué tengo yo? Ok, la palmera regular tiene Pistilinis. Usted tiene lo que en griego se dice pistis. ¿Qué es it? Es fe. Aleluya. La fe te dice ponte flexible que viene una tormenta. La oh my God, I wish I had a church for that word. Hay algo adentro de ti que te dice, prepárate, que viene una tormenta, pero no te vas a romper, no te vas a partir, no te vas a rendir, porque la tormenta es solamente por una temporada, va y viene, pero tú vas a permanecer, tú vas a... Oh, yo siento, gloria de Jehová, ¿dónde están los que van a permanecer? la fe puedo enseñarles ayer ayer le enseñé un poco de fe déjame enseñarle un poquito más de lo que es fe porque porque a mí me enseñaron yo no sé si a usted a mí me enseñaron que fe es viendo las cosas que no son como si fuesen a cuánto le enseñaron eso fe es viendo las cosas que no son Como si fuesen Pues les tengo mala noticia Ustedes van a botar de aquí hoy Lamentablemente fe no es viendo Fe es declarando oh. De qué me vale yo ver mi sanidad Si nunca la declaro con mi boca Hello Estamos aquí ¿De qué me vale yo ver mi visión y mi ministerio si nunca lo declaro? Hello. Por eso que fe no es viendo, fe es declarando. You don't see it, but you speak it. Tú no la ves, pero lo profetiza. Por eso es importante la declaración de tu boca. Se se lo tengo que comprobar por la Biblia, cada vez que Jesús iba a hacer un milagro, Él hacía una pregunta, ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser sano? Eh, eh, los maestros, ¿verdad? Él hacía una pregunta y si la persona no abría la boca para declarar milagro, no lo recibía. Aquí hay gente que Dios le ha enseñado cosas Y tienen ministerio y tienen visiones Y tienen sueños Pero nunca lo han declarado Con su boca Eso es fe, tiempo de declarar Ahora voy a terminar, 30 segundos me voy Aleluya, ven acá un momento Ven acá un momento Párate acá, párate acá La palmera No solamente se amarra Con la piedra Sino que la palmera Tiene una raíz Que sale por la mano derecha Y el otro que sale por la mano izquierda ¿Y tú sabes lo que hace? Que se amarra Con las raíces de la otra palmera Para los dos que dieron aplauso esto es para usted Agarre ahí Se amarra Palmera Con palmera uh. Por eso es Que cuando el viento sopla para acá las raíces de esta palmera uh, Me comienza a decir Tú sabes algo Tú no te vas a caer Tú no te vas a caer Tú no te vas a caer Y si el viento sopla para allá la palmera, No, you ain't moving ah, Habrá alguien que se atreva a adorar a Dios Por eso Por eso hace falta la unidad En nuestras iglesias por, ah, ¿dónde están las palmeras?, ¿dónde están las palmeras?, diciendo, ¿tú sabes algo?, yo creo en tu ministerio, yo creo en tu llamado, yo creo que Dios te puede salvar, aleluya, aunque caíste, te voy a levantar, ay, ay, ay, dime que está a te levanto, te levanto, te voy a ayudar hoy, te ayudo hoy, te ayudo hoy, no te quedarás postrado, alguien que adore a Dios, por eso, Se aguantan A palmera Con palmera Uf. De otra manera Diciendo yo voy a estar contigo En las buenas Y en las malas ah. Tres árboles Los tres pasan temporadas ah. Pero los tres Entienden Que hay otro día El día después Ahora estoy pasando una tormenta Pero mañana es otro día Y mi palabra dice que las misericordias de Dios Usted sabe el texto, usted sabe el texto Son nuevas cada mañana Termino con esta anécdota Un padre tiene cuatro hijos tiene cuatro hijos El padre le dice a los cuatro hijos Lo voy a mandar para un viaje A ver un árbol Mandó el mayor En la temporada Aleluya del invierno El segundo en la temporada Aleluya de la primavera El tercero en la temporada Del verano Y el cuarto en la temporada Del otoño al año él se reúne con los cuatro y le dice al primero: ¿Qué viste? El primero le dijo: Vi un árbol feo. No tenía hojas, no tenía fruto, estaba feo. Está bien. Al segundo le dice: ¿Qué viste? Vi un árbol, estaba así: unas poquitas de hojas. Estaba no muy lindo, no muy feo. Nada, está bien. Al tercero le dijo ¿Qué viste? Dijo vi un árbol Con muchas hojas Pero no tenía fruto Y al cuarto le dijo ¿Qué viste? Dije vi un árbol bello, Hermoso Que huelía Y tenía frutos Y le dijo está bien Yo quiero que usted entienda Le dijo a los cuatro niños A los cuatro hijos Es el mismo árbol En cuatro diferentes temporadas por eso que el árbol no se puede juzgar Por la temporada que está pasando uh. Usted no puede juzgar el árbol Por la temporada que está pasando A lo mejor tú estás en tu otoño Otros están en su invierno Pero el invierno no dura todo el año. Pucha Si usted se lleva algo hoy. Llévese eso. No puede juzgar a nadie. Por la temporada. Que estén pasando. Tú a lo mejor estás alegre. Otros están tristes. Pero llegará el día que otros. Que tú estarás tristes. Y otros estarán alegres. Pero es only así. season. Es solamente por una temporada Yo lo he entendido así Yo no siempre estoy en 100 <laughs> Seré el único yo creo Hallelujah. I'm not always at a Hay momentos que yo llego a la iglesia Diciendo Señor um, I really don't want to worship now yo, yo no tengo ni ganas De adorarte ahora Hay momentos que me tiro a orar Y no, no digo nada no puedo decir nada. Y yo que para Es que chule, Es que No. Usted no entiende la temporada. Que estoy viviendo. Pero yo creo que Dios ve mi actitud. Que aunque no diga nada. Yo creo que Dios entiende. El, el, el lenguaje de lágrimas. Yo creo que lo entiende. Aleluya aunque no diga nada, pero Él entiende que yo quiero adorarlo, Él entiende que yo quiero exaltarlo, aquí hay gente que llegaron aquí sin, sin fuerza, y todavía no ha podido levantar las manos, pero hay algo en su corazón, dice Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero, es solamente una temporada lo que tú estás pasando, declaramos que el invierno tuyo se acaba hoy, oh, yo siento gloria, Declaramos que tu tristeza, Dios la cambia en baile hoy. ¿eh? Declaramos que Dios te cambia la aflicción de tu vida, Dios la cambia hoy. Es solamente una temporada. Iglesia la Biblia, esa es la palabra que Dios me dio para esta casa hoy. No sé cuál es tu temporada. Pero lo que sí sé. Que los tres árboles estaban plantados en la casa de Jehová. Uh, y los tres prosperaban en la casa de Jehová. Y dice de la primera, aún en su vejez. Oh. Uh, esos son para los ancianos. Amigo. Aún en su vejez estarán vigorosos y verdes. Porque en Dios no hay injusticia. Vuelve a dile que está a tu lado solamente una temporada. Estemos de pie en este día. Bajemos nuestras cabezas.